Yeah, yeah. You know goes like this. uno mata al otro y con revenge son mil, y mil por mil los muertos hasta que ya no te duelen, que parar matar es muerte porque el poder que ya tienes no We'll